Que los estados unidos condenan energéticamente al resto del crítico de clemdy a y Navalny. les pagan a los colectivos los favores a la revolución esto es una práctica alentada por las autoridades hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal noticias al día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como por inicio. Antes de comenzar y como siempre no se les olvide compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales, suscribirse y también activar la campanita. Ahora sí, arranquemos. Las autoridades de Suiza encontraron más de 10 mil millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al gobierno dictatorial de Nicolás. Por medio de las investigaciones, los fiscales de Zurich se enteraron de que personas cercanas al chavismo tienen cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos en ese país. Las autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias que contienen más de 10 millones de dólares, los cuales se sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. A finales de 2019 abrieron las investigaciones. Los fiscales en Zurich enteraron que personas cercanas al gobierno dictatorial y represivo de Nicolás tenían fondos en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos. Hasta el momento la fiscalía de Zurich no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Blomberg. Un tribunal federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios en febrero de 2020 vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de dólares. Esta decisión afectó a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Oberto y a otros dos empresarios venezolanos sospechosos de haber sido sus cómplices. Por otra parte, Alejandro Betancourt, que vive en España, y su primo Francisco Combit, quien reside en Venezuela. Fueron los otros que están comprometidos en la causa con el banqueo suizo Charles Henry de Bemont y dos funcionarios chavistas de primera línea Rafael Ramírez, el ex de PDVSA y Nervis Villalobos, ex-viceministro de Energía Sobornaron a los dirigentes de la petrolera para montar el conveniente esquema de negocios entre 2012 y 2014 Fue la hipótesis de la investigación sobre empresarios que la mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos Company Bankary, Elpic y FG Bank AG y el resto pues, se repartía entre otras entidades financieras en Suiza Siempre a cuentas vinculadas con los hermanos Oberto Dicha operación, la cual fue ejecutada gracias a actos de corrupción Habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares Lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza Fue de esta manera que el Tribunal de Justicia Suizo se sostuvo Al rechazar los planteos de los abogados de los acusados que pretendían mantener en secreto sus operaciones, pero pues todo salió de la manera contraria. Un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suiz en el 2020 aseguró que el país europeo es uno de los destinos del gobierno dictatorial de Nicolás, que para guardar las ganancias le da la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando. También indicó que sospecha que distintos bancos locales en este caso, Companig, Bankery, Eldbic y Credit Suisse, lavan dinero de altos funcionarios de la represión. Entre los documentos aportados a la investigación sostiene que Suiza también tiene vínculos indirectos con el oro legal. Para fundamentar su aseveración hizo referencia a dos eventos. El primero tuvo lugar en mayo de 2019, cuando autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde el país caribeño y había hecho escala en Islas del Caimán Fue de esta manera como soportaron el cargamento de 104 kilos de oro ilegal Y con un valor de aproximadamente 5 millones de marcos suizos Que son equivalentes a 5.2 millones de dólares más o menos Que hubiera sido comprado por un ciudadano suizo En otro caso en febrero de 2019 ocurrió en ese entonces Que un avión oficial de la tiranía chavista aterrizó en Zurich con oro ilegal que según denuncias de la oposición, claro está, al estar protegida por su estatus diplomático, la aeronave no fue registrada y continuó camino a Abu Dhabi. En un último informe indicó en otro pasaje que Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, una vez considerando que tiene cuatro de seis refinerías que son las más grandes del mundo, las cuales manejan entre el 60 y 70% del oro del planeta. Pasando a segunda noticia. Estados Unidos denunció que el arresto de Alexei Navalny es un intento de Rusia por silenciar a la oposición. El pasado domingo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los Estados Unidos condenan energéticamente al resto del crítico de Klemli, Alexei Navalny, luego de ser detenido al regresar a Rusia por primera vez desde un envenenamiento el verano pasado. Vemos con gran preocupación que su detención es una serie de intentos de silenciar a Navalny y otras figuras de la oposición y voces independientes que son críticas con las autoridades rusas. También Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que exigió este domingo la liberación inmediata del opositor ruso Alexei Navalny, detenido al llegar a Rusia en un vuelo precedente de Alemania. Los ataques de Clem y al señor Navalny no solo son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuchen sus voces. Así lo anayó. Durante casi cinco meses se había recuperado de un envenenamiento con un agente tóxico militar, del que se ha responsabilizado directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el político de 44 años y principal enemigo del mandatario ruso. El único adversario de Putin. Alexei lo intentaron matar, no pudieron y ahora tratan de encarcelarlo por una condena que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal. Todos sabemos que Putin tiene un solo adversario, Navalny, y ahora vemos cómo él trata de acabar con Alexi ante nuestros ojos. En medio del fuerte dispositivo de seguridad, Nikolai de 35 años dijo a F que Navalny es la única esperanza que hemos perdido. Nada más conocerse la detención de Navalny, Amnistía Internacional exigió la liberación del abogado de profesión, al que llamó preso de conciencia. Mientras el Kremlin dijo no saber nada de la detención de Navalny, quien había promediado en su vuelo a Rusia seguir revelando casos de corrupción que incomodaran a las más altas esferas, desde el mismo momento que Navalny anuncia su regreso, el Kremlin mantiene un hermético silencio fiel a su política de ignorar totalmente al líder opositor, al que evita por todos los medios llamar por su nombre cuando se le pregunta por él. Por ejemplo, le dicen el personaje del que habla, el paciente berlinés, que son algunos de los apelativos que emplean a Putin y su portavoz para referirse a Navalny. Pasando a tercera noticia, la verdad sobre las tomas de vivienda en Venezuela. Les pagan a los colectivos los favores a la revolución. Esto es una práctica alentada por las autoridades y cogió más fuerza desde que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Chavista dijo que propondrá la confiscación de los bienes y tierras que estén en desuso porque sus dueños están fuera del país. Esto responde a una política de Estado de invasión de viviendas y edificios en Venezuela, el cual persigue un objetivo político y otro económico. Es la conclusión a la que ha llegado el Frente en Defensa del Norte en Caracas cuyo coordinador es el dirigente de la Asamblea de Ciudadanos de la Parroquia Candelaria, Carlos Julio Rojas. Esto es una exclusiva de la capital de Venezuela. En diversos lugares del país y en horas de la madrugada, las viviendas son marcadas con avisos que pueden indicar una toma inminente. Como ocurrió domingo en la madrugada en la urbanización Santa Elena de Barquisimeto, llegaron motorizados con los panfletos que pegan en los edificios y sus alrededores. En dicho impreso dice lo siguiente, plan ubica tu casa y se respalda con el ministerio de hábitat y vivienda colocando un número 0800 dicen que son juntos somos la revolución culmina así el documento estos grupos de invasores se reforzaron desde la vicepresidenta de la asamblea nacional chavista iris varela que tomó la posesión es una política de estado asegura rojas el también directivo del colegio nacional de periodistas de caracas que resalta el caso del municipio libertador de esa manera, en Caracas pues, han demostrado con pruebas en mano la participación de personas del gobierno dictatorial de Nicolás. La ONG que coordina Rojas reveló que solo durante la cuarentena el total de las invasiones de las cuales hemos tenido conocimiento fueron 53 en Caracas. 40 de ellas ocurrieron durante la cuarentena, aún unas 170 edificaciones tomadas. 2019 denunciaron a concejales del municipio Libertador como líderes de las tomas en el caso Hotel Central Sala en la parroquia Santa Teresa. En el municipio Libertador el plan invasión está auspiciado por la alcaldesa Erika Farías como forma parte de contraprestación a los colectivos. A la fuerza lo tomaron invasores identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Otro caso parecido ocurrió en la mansión Forever del Recreo. Ahí las llamadas comunas se metieron con la excusa de usarla como centro para la atención de la pandemia, pero en realidad se robaron la casa. Ante la pregunta de por qué es tan seguro de que las invasiones responden a un plan político, ahí hay concejales del municipio Libertador, como Natanael Bello y los casos de Carmen Serpa y Rigel Sergen, que ahora son diputados de la asamblea chavista, la alcaldesa Erika Farías. Los mismos vecinos dicen que se vieron a Sergen derribar la puerta de un apartamento con el fin de invadirlo. Eso ocurrió en el edificio Cori de la parroquia San José y eso ocurrió ante la inacción de la Guardia Nacional. Por otra parte, la ONG ha descubierto que cuando la toma está realizada por un colectivo relacionado con algún jerarca del chavismo, todo se queda allí. Hay casos en los que ha sido muy difícil enfrentarlos. Según cuenta como la invasión al edificio Sociedad cuando llegaron 45 colectivos armados, los propietarios llegaron con sus documentos en mano pero no pudieron ingresar. Y bueno amigos, así hemos hoy culminado nuestras noticias. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, seguirnos, compartir este canal con todos sus amigos. Saludos, besos y abrazos y chao chao.